Está dominado, está todo dominado Paso de cerveza fría que el fer desafía a los que han tomado Conmigo saben que curajo, oh, rima como condenajo A veces hablo pura huejajo, oh. dejas atentas a oh, cabro Llevo el flacuchento, rapea, pulento rápido, lento, zarpao oh. En cambio de rima me gusta tu prima, tu mina te dejo tirao oh. Por andar con los otros rapeando, pero no se deprima que cuando Escuchen eh, el tema completo, van a quedar todos tiritando Rescatando, mulando, imitando, plantillando, tu bando está dándole duro a los temas que saco porque me destaco y está copiando qué, mal copiando, con un par de muletas y cojeando, y cojeando, cojeando palabras sorprendo a los cabros, los cabras haciendo. Rap haciendo, a otro puesto con lo compuesto A elevar el nivel, el nivel es el eventual Quiero que se eleven, quiero que celebren Vale, como yo y mis amigos se alegren Dale, cada vez que una métrica buena se escuche en la escena Pero de los reales, mis líricas son de finales Como los músicos del Titanic De originales no hay más que las rimas mías en el mic Ahora qué hago con esta shit, Yo no me apago como un Vida lo impida, lo pida, lo pida, vida. Vida no te quedará, bro, bro. Yo te descalabro, no soy perro, no muerdo ni te ladro. Como dijo un colega que rima con nega en la boca, yo tengo un taladro. Juega, en country verás como llega. Desde todos los ángulos pega. He gastado un minuto con triste rapeando, despide y te ruega.